Hola, buenos días jóvenes. En esta ocasión les voy a enseñar cómo se corta el acrílico. Ahora sí, a la práctica, jovenazos. Van a estar viendo más que mi cara mis manos, ¿sí? Lo primero que hay que hacer es marcar el acrílico. Supongamos que tenemos este tamaño y que yo quiero partirlo a la mitad, ¿sí? Entonces una regla aquí y acá utilizo mi charpi ¿sí? con regla y charpi una vez que ya lo tenemos marcado nos podemos ir al corte ya tenemos nuestro cortador de acrílico en la mano y tenemos puesta nuestra placa, ¿sí? con las prensas tipo en C entonces vamos a con nuestro cortador hacer varias líneas en este sentido, ¿sí? estas líneas son únicamente para marcar ahora sí puedo quitarlo de aquí porque ya lo marqué estar un poquito más cómoda puso la regla esta eh, chica y lo, lo tengo abajo o sea lo, lo tengo salido si se fijan lo tengo salido si no lo tuviera salido cuando esté haciendo los cortes voy a caer aquí y voy a echar a perder el mármol del escritorio o, o en la superficie donde estés trabajando, ¿sí? Ya lo tengo marcado y ahora sí, y es un, es un formato, la verdad, muy chico, ya es muy fácil colocar la regla y hacer esto. Es más, yo casi siempre no me, no me voy del inicio, sino de la mitad. Para darme del otro lado. Listo. Ya estoy lista. Sí, ya estoy lista. Voy a quitar esto porque me estorba. Y lo que voy a hacer es recargándome en la parte más ancha de mi acrílico, la parte más ancha, voy a alinear el corte con la línea esta de la mesa y. Tenemos nuestro corte acrílico. Tenemos nuestro corte acrílico. Ya está listo para sacar biseles. Nos vemos en otra sesión más.